Nosotros acá en De Mañana pasamos en este momento con Arismendi la antigua, que está desde las calles realizando un sondeo eh, y para conocer sobre qué piensan los ciudadanos, al parecer, de una posible flexibilización del toque de queda los días 24 y 31 de diciembre. Buenos días, Arizmendi. De Muchísimas gracias. Con la extensión del estado de emergencia hasta el 22 de diciembre surge la gran interrogante entre el pueblo dominicano y es que aún no se sabe si las autoridades van a permitir que se desarrollen las actividades navideñas con dotar normalidad. En tal sentido, abordamos a las personas para ver qué tan de acuerdo estarían con flexibilizar las medidas de restricciones en los días del 24 y el 31 de diciembre. Escuchemos. 24 y 31 de diciembre. Flexibilice en qué sentido. O sea que le, le dé chance a la gente, 24, 23. Mm, no. ¿Por qué? Es bueno que lo deje como está. Porque eh, la gente, la gente anda mucho en la calle como quiera. Entonces, la cosa se dispararía otra vez. Sí, estoy de acuerdo, porque sí. Porque hay personas todavía que están cogiendo esto de relajo. ¿eh? Y esto no es un relajo. Hay personas que creen que esto es mentira, pero cuando tuve un familiar tuyo, de verdad, un hijo tuyo, tu mamá, en esa situación, tú quieres que no, no la pongan un chisme a corta, no que la larguen. Yo estoy de acuerdo, que lo pongan más temprano, el horario del toque de queda. Claro que sí. Okay, ¿Por qué? Bueno, la familia dominicana tiene que... Disfrutar de sus navidades. Que cierren todo mejor. Porque mejor la gente no sale a la calle y la contaminación son más fuertes. Tienen que dejarlo, porque la calle la gente es lo que quieren estar bebiendo y todo eso. esto está muy mal. Usted sabe que sí que estamos de acuerdo. Okay. Bueno, porque imagínate, uno tiene su familia, uno por lo menos quisiera en su casa. Estoy de acuerdo. Porque sí, porque la gente quiere ver a su familia y compartir con su familia en Navidad. Bueno, no, no, no estoy de acuerdo con la den flexibilidad. El 24 es un día igual, igual que, igual que todos los. Igual que todos los días, que se mantenga, que se mantenga. Mejor que la, la pongan más fuerte, que sea más radical. Más radical, lo que queremos es que mejor que la, que la endurezca. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, esos dos días. Okay, okay. Bueno, para uno poder irse con su familia, divertirse un poquito, ni que sea esos dos días, ni que vuelva y cierren otra vez. No, no, no, que hay que cerrar. Hay que cerrar, porque si no va a haber mucho más contagio. ¿y? Y después en enero entonces ahí si va a cerrar y la cosa se va poniéndose peor. Ah, porque la gente se está contagiando mucho. A mí me da lo mismo, yo como quiera no ando en la calle. cualquier hora Sí. Para que baje la contaminación y el coronavirus. ¿Cada uno ya puedo. Pues se quita, no, se quede ahí. Es mejor que pongan mejor. Digo, dos días, lo pongan. No importa. Aquí estamos en una vida... Que de la vida, porque no sabemos comportarnos con la gente. Y debería seguir el resto como que falta para que todo se vaya organizando. Sí, estoy de acuerdo. Y porque así la gente no se agromea tanto en la calle como está ahora mismo. ¿Saben? Y que yo haga el mismo cariño, pero cuando llegan un negocio y yo entro y me lo pongo ahí una vez. Eso hay que quitarlo, eso hay que quitarlo. Esos cuartos que te cuarto están está pagando. Estamos viviendo una sobra terrible, no podemos salir. Estamos, un, estamos detenidos. Secuestrado, un secuestro de mafia. Esta vena hay, hay que tener la libertad, estar libre. Claro que sí, porque eso, eso, eso está abasteciendo el país. Todos los días más. Claro que sí. Porque hay que disfrutar de la cena de Navidad. Claro, por pues la enfermedad es la, la, la gente acumulándose. ¿Entiendes? Y eso es bueno que paren eso, en el cúmulo de gente, bebiendo, andando. Usted sabe. Obligatoriamente, claro. Claro. ¿Por qué no? Porque así no se andan a la calle, uno y algo. Puede conseguir algo también, pero dime tú. En toque de queda donde las 7 de la noche. No se puede, ¿no? Claro, mi hermano. Porque uno tiene que, qué sé yo, que divertirse. Por lo menos tuve con su bebida condiciones, con su mascarilla y su cosa, pero estamos de acuerdo de que sí, de que hay que dar un con la restricción de movilidad, el gobierno busca frenar los contagios de coronavirus, los cuales han crecido vertiginosamente en los últimos días. Es todo lo que te...